Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Leo Art Drawings. Muy bien amigos, y para este dibujo es importante tener una muestra para podernos guiar. Como no somos dibujantes expertos, no tenemos las líneas memorizadas, entonces es importante buscarnos una buena muestra. Yo lo hice y mi primer ejercicio es tratar de ubicar la imagen por medio de la observación en el formato con el que voy a trabajar. Trabajo por medio de círculos, cuadros y rectángulos. Ahí voy visionando la imagen que quiero plasmar. En este caso, el círculo superior me está representando la cabeza y en el cuadro de la parte inferior voy a dibujar a Jerry como es mucho más pequeño que Tom que es el gato entonces debo reservar un espacio para él también divido lo que es la parte de la cara y la cabeza para ir más o menos distribuyendo cada una de esas partes luego como les dije, por medio de la observación va a ser muy importante que vayamos trazando y tratando de ubicar cada parte en su sitio. Como pueden ver, vamos ubicando la nariz, los ojos. Para los trazos yo les sugiero que trabajen con un lápiz. En este caso yo estoy trabajando con un número 2 y me permite... Eh, marcar de manera muy suave. No le hago mucha fuerza para no dejar una cicatriz en el papel y que al momento de borrar el lápiz, cuando se haga el delineado, entonces eh, me queden marcas que al colorear o al pintar me vayan a dejar eh, sombras que no quiero que hayan. Por eso entonces nuevamente les sugiero que trabajen de manera muy suave sobre la hoja tengan siempre a la mano el borrador, es importante en el caso de que en nuestro boceto no estemos haciendo o siguiendo las líneas adecuadas, entonces podamos ir borrando e ir corrigiendo. El dibujo nos permite eh, perfeccionarnos en la medida que vamos corrigiendo nuestros errores. Para las orejas entonces y el pelo que tiene este, este personaje, Tom, eh, vamos a tratar de eh, ubicarlas para que nos dé simetría con la cabeza, ¿sí? para que toda la cabeza sea un conjunto armónico de líneas y que se vaya viendo ya en sí el personaje. Bien amigos y no olviden suscribirse para aprender a dibujar, para aprender técnicas de dibujo y para que paso a paso vayamos puliendo nuestro estilo de dibujo. Bien amigos y ya estamos terminando nuestro personaje, ya está casi listo para ir al delineado y vamos a dibujar a eh, Jerry que es un personaje más pequeño y que incluso me va a dar un poco más de dificultad dado que el formato en el que voy a trabajar es un poco más pequeño. Pero aún así vamos a tratar de que nos quede lo mejor posible. No olvides compartir, no olvides ver los videos, comenta, dime qué otro personaje quieres que dibujemos eh, en esta misma línea de estas caricaturas eh, de ayer, de las que vieron nuestros padres de las que vieron nuestros abuelos entonces dime qué personajes quieres que dibujemos y con mucho gusto los haremos te recuerdo, suscríbete al canal eh, para que eh, puedas disfrutar de muy buen contenido y activa la campanita de notificaciones muy bien amigos y así vamos ya terminando nuestros dos personajes Tom y Jerry cómo dibujar a Tom y Jerry Y vamos a pasar al delineado. Yo utilizo un marcador eh, de línea de punta fina para que eh, para este primer delineado. Luego lo voy a pintar. En este caso, inicié usando unos marcadores, pero no me dieron buen resultado. Entonces, eh, usé vinilos, pintando con vinilos y a pincel. Eh, de pronto se hace un poco complejo por los detalles de los personajes, pero poco a poco lo vamos a ir sacando, listo, ojo, recuerden que es importante tener la paleta de colores o ir mezclándolos para encontrar el matiz preciso o el color eh, muy parecido al que tiene el personaje para Jerry, vamos a utilizar un poco de marcador porque ya para este va a ser más fácil. Y luego vamos a darle otro delineado para perfeccionar las líneas porque la pintura hará que muchas de estas se borren. Listo. Entonces, ya vamos terminando nuestro personaje. Ya vamos. Bueno, les voy recordando que me pueden encontrar en Facebook y en Instagram, pueden seguirme en, en redes y darle me gusta y comentar el trabajo que estamos haciendo. Y no siendo más amigos los dejo, espero que les haya gustado mucho este video, no olviden suscribirse, comentar, compartir para que este contenido les llegue a muchas más personas. Bueno amigos, chao chao, los dejo, un fuerte abrazo.